Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 359. La respuesta de Dios es alguna forma de paz. Todo dolor sana, toda aflicción queda reemplazada por la dicha. Las puertas de la prisión se abren y se comprende que todo pecado no es más que un simple error. Padre, hoy vamos a perdonar tu mundo y a dejar que la creación sea tuya. Hemos entendido todas las cosas erróneamente, pero no hemos podido convertir a los santos hijos de Dios en pecadores. Lo que tú creaste libre de pecado ha de permanecer así por siempre. Esa es nuestra condición, y nos regocijamos al darnos cuenta de que los errores que hemos cometido no tienen efectos reales sobre nosotros. El pecado es imposible, y en este hecho descansa el perdón sobre una base mucho más sólida que el mundo de sombras que vemos. Ayúdanos a perdonar, pues queremos ser redimidos. Ayúdanos a perdonar, pues queremos estar en paz. Amén.